¡Hola, aluvia Parece que necesitas compañía. ¡Pues hoy es tu día de suerte! Pronto, Fall Guys estará disponible en muchas más plataformas, incluidas PlayStation, Xbox, Switch y la Epic Game Store. Y gracias al juego y el progreso multiplataforma, jugar con amigos nunca fue tan fácil. ¡Pero espera! ¡Aún hay más! Fall Guys va a ser gratuito. Reúne a tus amigos y disfruta de la gran variedad de contenido por temporadas de Fall Guys. Además, las alubias veteranas recibirán un paquete de legado completamente gratis. Y para quienes recién llegan, tenemos una aluvión de alubias, frescas, fritas y... ¿Fantásticas? En All Guys encontrarás desafíos, atuendos y obstáculos para toda la familia. ¡Silencioso! ¿Le darías una mano a Rosa? No se hace responsable de ninguna discusión provocada por un partido de básquetbol. Juego amigo en roba la cola por equipos. Lesiones por exceso de diversión. Presionada y amistad de por malos compañeros de equipo. Clasificación incorrecta de troncos como frutas. Mi de quienes juega en los del show. Predicciones de listas del tarot de bola 8. Bimbox que funcionan mal. Ni pesadillas con alubias de cualquier tamaño.